Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, en este poderoso vídeo, amigos míos, voy a enseñaros cómo podéis generar hasta 650 dólares semanales con Facebook sin pagar publicidad. Atentos, porque os voy a dar el paso a paso de cómo podéis generar estos ingresos semanales con Facebook con ofertas de marketing de afiliados.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 a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y hagamos dinero juntos. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 650 semanales con Facebook sin pagar publicidad. Atentos. Lo primero que vamos a hacer es buscar ofertas buenas, buenas en un marketplace para el público anglo. Atentos porque también está funcionando para el público latino, pero no con estas ganancias. Más o menos al 50% o un poquito menos. Yo me voy a ir a Clickbank, pero tú puedes irte a Clickbank, a Digistore, que son los dos sitios donde está la oferta que yo te voy a presentar. Esto es Clickbank. Yo ya tengo mi cuenta. Si tú no tienes una, hazte una cuenta. Es muy sencillo hacértela. Yo me voy a ir al Marketplace para enseñarte la cantidad enorme de ofertas que tiene esta web. ¿Ves? Tiene muchísimas. Arte y entretenimiento, como lo viste en tele, bla, bla, bla, bla, bla. Muchísimas. Yo voy a darle aquí donde dice e-business and e-marketing. Y ya tal como le he dado aquí, se me van a aparecer todas las ofertas en orden de rank. Y fíjate que hay dos. Esta, get Pay to use Facebook, Twitter and YouTube, y esta que es Write Up Reviews get paid to review apps on your phone. Estas dos ofertas son bastante buenas y esta otra que se llama Paid Online Reading Jobs. Esta oferta, esta oferta de, de Write Up Reviews que también está aquí en segundo, en tercer lugar y esta son del mismo productor, es la misma empresa que está promocionando las tres. Cualquiera que tú elijas está bien. Está bien cualquiera que tú elijas, ya sea que tengas preferencia por las aplicaciones, por el social media o por online jobs. Sin más. Yo voy a promocionar estas dos. Vamos a ver esta primero. Fíjate que tiene aquí Affiliate Page. Voy a darle a abrir. Y vamos a dar también a esta. Vamos a darle el Affiliate Page. Abrir. Y vas a ver que es la misma. ¿Ves? Es esta. Service, Killer, bla, bla, bla. Social media. Social Media Jobs. Fíjate que estamos ahí. Y aquí vienen un montón de cosas, la página de afiliados la verdad es que es súper súper buena Te ponen que hay múltiples front ends que puedes ganar hasta el 100% por venta 75% de comisiones, lo cual está súper genial Te dice si estás listo para promover, que cojas aquí tus enlaces Ojo porque hay un montón de cosas que hacer aquí, ¿eh? enlaces, selecciona la landing y hay varias Bueno, hay, hay muchas cosas que hacer por aquí Pero ahora te voy a enseñar cómo hacerlo correctamente y la otra es esta, paid online writing jobs y si te fijas es la misma estructura es la misma estructura porque es la misma empresa te ponen aquí el embudo de ventas ves ahí está el loop el de 97, 67 si lo aceptas se viene para acá, si no lo aceptas se viene para acá si lo acepta esto, si declina esto, en fin listo para promover, coge tus enlaces, es lo mismo si te fijas las mismas landings, bla bla bla el pixel, los emails para promocionar los banners, atento con los banners. Me voy a ir al otro lado. Yo quiz, me voy a los banners también. Get paid, simple simple jobs en social media. Y aquí, get paid, todo simple writing jobs online. Si te fijas, es el mismo estilo porque es la misma casa. Yo voy a promocionar los dos, así que voy a darle a promote aquí. Y voy a hacer mi enlace. Voy a poner un enlace que va a ser GPS. Ahora te explicaré por qué GPS. Quiero el hoplink y lo copio. Y me lo voy a poner en un blog de notas. Ahí me lo pongo. y le voy a poner aquí, oferta 1. Voy a poner aquí abajo, oferta 2. Y la oferta 2, pues, va a ser esta otra. La de Payload Online. Promote, lo mismo. ps, Hoplink, copio, blog de encierro, blog de notas, pego. Y los voy a cortar. Voy a cortar estos enlaces con Bitly, por ejemplo. Me voy a by link y los voy a cortar y voy a ponerle aquí creo, un, creo uno nuevo, un link. Lo, lo copio. El título va a ser opcional. Ya lo tengo aquí. Puedo ponerlo UTMs, lo cual está muy bien para que sepas de dónde vienen. Source y aquí le voy a poner Facebook para que yo sepa que vienen de Facebook. Medio atento, banner, pero no el banner que no sea el productor. Así. Y voy hacia abajo, sin más, voy a poner a crear y voy a poner esto. Lo voy a copiar, control C, y me lo pongo en mi blog de notas, lo pongo aquí y luego voy con el siguiente. Control C, aquí voy a crear uno nuevo, enlace, lo pego, sin más, quiero irme muy rápido, Le voy a crear y lo voy a copiar. Y me lo guardo en el blog de notas. Listo, ya tengo los dos. ¿Qué sigue? Ya tengo mis ofertas que son muy buenas y son muy convertidoras y lo que vamos a analizar es el tipo de, de banners que tiene. ves Tiene este tipo de banners, eh, comentando en Facebook, aquí para poner, en posteando en Twitter, más cositas, es eh, para hacer tareas simples en social media. Vienen las imágenes para Facebook Ads, mira qué bonito, postea imágenes y 200 al día, aplica ahora. 950 por semana posteando vídeos prediseñados. 180 por día por subir historias a Instagram. Como ves hay un montón y son súper buenas. 175 por subir a TikTok. Y luego vienen Pinterest. Crea simple pins, 32 por hora. How to get hired as a social manager. Virtual Assistant Jobs Hiring Now. Nosotros lo que vamos a hacer es algo parecido a esto, pero no esto. Porque la gente ya está promocionando con esto, porque es fácil de hacer. Y para eso me voy a ir a Canva. Este es Canva. Y voy a crear un diseño de 1080 por 1080 Que es un Instagram Post Square. Y en Instagram Post Square yo lo que voy a poner. ¿Ves? Aquí en esta parte. Me van a aparecer un montón de cosas. Lo que yo voy a poner son ads. Ads. más ads. Para que sean anuncios. Mira qué bonitos son. ¿Ves? Este por ejemplo. Súper bonito. Voy a adicionar una página y voy a poner este otro. Mira qué bonitos son. Y voy a customizar estos banners. Ya lo he hecho, te los voy a presentar ahora mismo para hacer rápido el vídeo, porque es que si no nos tardamos mucho o me tardo mucho yo. Míralo, voy a aumentar el. Fíjate qué bonito se ve. Get by to write emails, en mode word, mínimo bla bla bla, internet connection, la opción de stock, 320 per día. Y aquí, aquí voy a poner el bailey que hemos hecho. En este caso es este de la oferta 1, control C. Lo pongo aquí, lo ponemos aquí. Listo. Voy a acercar más. Lo acomodo bien para que vean que es la web ahí. Y además de esto, además de esto yo me he creado un correo específicamente para, es, para estas ofertas. El correo es gmail.com. Yo lo creé ahí y aquí la gente me puede contactar por email. Así, vamos a ponerlo por aquí así para que se vea bonito. Y esto vamos a disminuirlo un poquito a 90 para que podamos... Dejar bien visible nuestro correo. Ahí está. Genial. Listo. Ya lo tengo. Es muy sencillo. Y estos textos los saqué de aquí. Mírate las landings. Y podrás sacar muy, muy buenos textos. O incluso en los emails. Fíjate si le damos más. Aquí hay más cosas. Mundo, like, yo. las social media, si están online, bla, bla, bla. Si tú te lo lees todo, podrás hacer buenos textos. Bueno, es tu tarea, es tu trabajo. Sigo aquí. He hecho otro banner, que es este. Research and blog post. We are hiring, porque ellos también hablan de hiring. Email us your CV ad. Y el mismo correo electrónico. Este diseño también lo saqué de aquí. Lo voy a usar. Hi. Mira, we are hiring, we are hiring, we are hiring, we are hiring. We are hiring. Son súper bonitas. Tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Ya están todos los diseños hechos. Tú simplemente cambias los textos y se acabó. Si yo aquí... Pongo una página adicional, le pongo esta. Mira, rápidamente ya lo tengo ahí. Súper rápido. Bueno, copié uno de estos y ahí está. Y además he hecho otro, que es este, que es Wanted Virtual Assistant. Y aquí voy a poner mi enlace número 2. Aquí pongo. Ahí. Listo. Y dice Apply Here. Y en el Apply Here voy a poner el enlace aquí. Para que la gente se vaya a aplicar ahí. Vamos a poner esto un poco más grande. Así. Listo. Míralo. Y además, email us a este, a este correo electrónico. Cuando lleguen a este correo electrónico, yo voy a poner una respuesta automática. Y en la respuesta automática voy a decir, muchas gracias por el interés en, nuestro, en el puesto. Por favor, rellena tus datos aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí, a este sitio. En este enlace, yo los voy a mandar a mi oferta de Clickbank, ya lo tengo todo perfecto y voy a descargarme hay más, yo he hecho un montón porque hay que, hay que hacer muchos, no hay que hacer solo uno y los vamos a descargar voy a descargar, voy a dar a share le voy a poner download voy a decirle que descargue solo las tres primeras páginas y ya que las hemos descargado nos vamos a ir a la fuente de tráfico y la fuente de tráfico no va a ser otra sino los grupos de Facebook dentro de Facebook vas a buscar work from home y dentro de Work from Home, grupos. Y ya en los grupos te van a aparecer un montón. Te vas a unir a ellos. Y vas a empezar a poner post. Vamos a ver, por ejemplo, este. Le vamos a dar. Voy a, voy a darle a visitar. Voy a abrirle en una pestaña nueva. Este en una pestaña nueva. Y este en una pestaña nueva. Tú te unes a tantos como sea necesario. Y aquí voy a poner mis posts. Voy a poner el siguiente texto que ya tengo preparado. Voy a colocar hiding lo primero. Voy a poner aquí. Vamos a crear el post. Hiring. Voy a copiar todo esto. Que sea muy creíble. Mira. Hiring. We are looking for two more online writers. Ya sea writers o cualquiera de las opciones que nos da el vendedor. Acuérdate que son muchas. Que son poner post en Facebook. Subir vídeos al TikTok. Al YouTube. Revisar aplicaciones. Escribir blogs. Subir imágenes. En fin. Un montón. Así que vamos a poder esto. Lo vamos a variar. Y vamos a poner en diferentes grupos variando esta parte. Requerimientos, 5 horas, bla, bla, bla. Y aquí vamos a poner unos emojis en la parte de aquí. Unos check-ins verdes o sí, unas marcas verdes, unas check-ins. Mira, este check-in, por ejemplo, está bien. Vamos a dar clic. Lo voy a copiar de aquí. Ahí, si estás interesado, envíame un DM con interés. O, fíjate, apply with website on the banner. En el website on the banner. Por eso le hemos puesto el. Bailey en el banner. Vamos a subir las imágenes. Esta, por ejemplo, la primera que vamos a subir. Mira qué bonita es. Le vamos a dar a post. Y ya la tenemos. Eh, la estarán revisando. Ahí está. Muy bien. Listo. Está pendiente. La gente tiene dos opciones. Contactarnos y en un DM, en un Direct Message. Es como lo hemos puesto. Que contacta medicina no interested. Y cuando nos digan, estoy interesada, nosotros les diremos, gracias por interesarte en nuestra oferta. Aplica aquí y les damos la dirección del baile. y eso es todo o si nos escriben al correo que hemos puesto aquí nosotros ya tenemos preparada ahí una respuesta automática o de esas que son de estoy de vacaciones en la que diga gracias gracias por tu interés en nuestra oferta por favor rellena todos tus datos desde aquí y los vamos a volver a mandar a nuestro baile con el enlace de afiliado de la oferta de Clickbank luego buscamos otro grupo, este por ejemplo, y aquí vamos a volver a poner más o menos lo mismo. ¿Ves? En Create Post, vamos a subir la imagen primero. Vamos a poner otra para que no sea la misma. Esta, por ejemplo, ¿Ves? Virtual Assistant. Y vamos a poner el texto que ya tenemos aquí, esto. Control C, me voy aquí, lo pego. Lo formo. Dos More, aquí vamos a ponerle. Virtual Asistant to work from there, bla bla bla bla, bla, pero ya es virtual assistant. Vamos a ponerlo correcto. Ahí está. Requisitos. Y lo mismo vamos a poner aquí nuestros emojis. Ya lo tenemos ahí. Genial. Y le damos a post. Y lo mismo, cuando la gente nos responda, le agradecemos por el interés y le damos el enlace. Y si escriben al email, lo tenemos preparado la autorrespuesta y ya lo tenemos ahí. Esta oferta paga súper bien. ¿Veis? Dice por aquí. Que tienen killer free trial de un, de un dólar y nos dicen también la conversión inicial es de 6 dólares y el review recurrente, recurrente de 34 dólares. Por lo tanto, es muy sencillo que generemos muy, muy buenos ingresos si posteamos con conciencia. Durante un buen tiempo, mirar aquí, la inicial es de 23 y el revealing de 47. Son ofertas muy buenas, que están muy bien preparadas y nos ayudarán a generar muy, muy buenos ingresos. Con nuestros esfuerzos de tráfico gratuito, ya habéis visto que hacer unos anuncios en Facebook es relativamente sencillo. Ya están hechos en Canva realmente, nosotros simplemente tenemos que ajustar todos los textos que vienen en las páginas de ventas y a correr promocionamos y generamos nuestros ingresos bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo en el cual te he dicho cómo puedes generar hasta 650 semanales con facebook sin pagar publicidad creando anuncios bien bonitos ayudándote de canva y de los textos de las páginas de venta específicamente con esas dos ofertas que te he mostrado que pagan muy bien y que son muy muy buenas para el tráfico de redes sociales aprovecha que son buenas para ese tipo de tráfico y empieza a promoverlas. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Abajo en los comentarios te voy a dejar los enlaces que hemos usado para este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!